no se rinde. Bien, estamos entre la movilización, entre otros, con el presidente de la comunidad de Joyana, el señor Daniel Colque. ¿Qué tal, señor? El pueblo todavía tiene que, oiga, movilizarse para hacer eco. O sea, estarían pidiendo como si fueran el dueño, seamos la empresa minera Hazbay. ¿Qué tal, presidente? Sí, señor Sandro, señor periodista. buen tarde a todos. Nos saludamos al pueblo belellino, al pueblo chumbivilcano, a la región Cusco, a nivel nacional. Saludamos a todos los hermanos y hermanos del Perú. Eh, señor Sandro, señor periodista. Nosotros todavía tenemos que exigir una medida de fuerza para, para que la empresa minera Hazbay cumpla con su responsabilidad ante mi comunidad originaria Jato en Collana, que hasta hoy, hace más de 10 años, no cumple su responsabilidad, no cumple su aporte, a pesar de su explotación en la jurisdicción, va explotando la, la empresa minera Jatbay va saqueando los minerales de nuestro país, como también cuenta con la poza relavera que está instalada a la jurisdicción, del distrito de Belille y la comunidad originaria Jatuncoyana, collana afecta con nuestra salud y también con, con la vida de nuestros animales, el agua, el ambiente. Que nosotros no podemos soportar toda esta contaminación ambiental y social de nuestra comunidad. Aquí a, pesar... a la derecha vemos, señor uh, Daniel, que es el terreno de Jolanda o no es? Y, a la derecha que estamos viendo sí, Definitivamente, ese es Belille Y la comunidad originaria de Jato Uncolana, Desde natural Desde la fundación de esta comunidad Señor Sandro Pero ustedes deberían haber sido considerados Como zona de influencia directa Ambiental y socialmente Hace tiempo, ¿y por qué recién ustedes despiertan? Imagínense imagínese, eh, Quiere que sepa A nivel Perú la primera, El primer estudio de impacto ambiental Nos discrimina el segundo estudio de impacto ambiental de Hadbay Igual no considera Ahora último, en su tercera modificatoria De estudio de impacto ambiental Tampoco no estamos incluidos sino más de lo contrario, excluidos Entonces, por eso es que nosotros Hemos sido muy respetuosos Humildes en esto De que ellos podían poner su responsabilidad Y sin embargo nosotros No hemos aguantado la, De tolerar a esta empresa Llegamos a un culmen Inclusive tuvimos dos diálogos anteriores de anterior mes, pero sin embargo no ponen su parte entonces nos queda movilizarnos ante esta empresa minera discriminadora Hasbay es decir, ustedes tuvieron diálogo incluso sí. en dos oportunidades, pero se niegan lamentablemente una empresa que está en la cabecera ¿no es cierto? de Belile Chamaca y Libitaca, señor Daniel sí correctamente por eso como decía, reitero de la Poza Relavera, no sabemos nosotros como comunidad cómo está tratado, cómo está instalada esta Poza Relavera. Nosotros vivimos, tomamos esta, en la parte baja, el agua, que definitivamente, que al lado de Belilla, al lado de Collana, pues hay manantes que se han secado. A nosotros nos preocupa el tema de la que todas las noches y día en su explotación no podemos soportar la, las bullas de esta empresa minera uh, como presidente ustedes no son majaderos como algunos dicen no son, oiga lo que están haciendo daño a la empresa lo que están pidiendo son sus, sus derechos de que sean considerados ambiental y socialmente directos pero lamentablemente en el Perú tienen que movilizarse tienes que sacrificar a las mamitas tienes que sacrificar a los niños don Daniel Sí, señor Sandro, que sepa el Perú que nosotros hemos sido muy respetuosos ante esta empresa, muy humildes ante esta empresa, de haber sido campesinos o comuneros de esta comunidad, de este distrito de y en la provincia Chumbica, región Cusco. Pero sin embargo, no nos ha quedado en esta vez de movilizarnos, de, de haber afrontado a la empresa minera y exigir su cumplimiento, lo que tiene que cumplir lo que tiene su responsabilidad, lo que tiene que aportar con esta comunidad. No podemos vivir discriminados de esta empresa minera Hatbay. a pesar teniendo la primera explotación terminando y su ampliación de la segunda explotación, creemos que tiene otras intenciones esta empresa Hatbay y por eso nosotros no podemos callarnos en esta vez, Osandro. Además hay un proyecto nuevo que también está en la comunidad de Coriana. Primero ha sido, no sé tu constancia, claro. luego ahora Pampacancha. Claro. Posteriormente viene ahora el proyecto Colana, ¿no es así? Sí, tiene miras, como usted lo ha indicado, que el Perú debe saber que tiene miras, que la empresa y silenciosamente tiene ambiciones, en la, eh, como también en mi comunidad originaria, Jatun Colana. Pero sin embargo, nosotros hemos dicho, a la comunidad, sin haber aportado, sin haber tomado, la responsabilidad de haber violado los derechos de esta comunidad, de los derechos humanos, entonces dijimos alto. Pero sin embargo ellos deberían de ganar el espacio con mi comunidad y así de repente haber tenido miras, pero sin embargo no cumplen esto. Entonces la comunidad ha rechazado rotundamente su exploración a esta, a esta empresa minera hartley Claro, que es una empresa irresponsable. ¿Qué hacemos en caso si no les escucha? ¿Qué va a hacer el pueblo de Juliana, sí, profesor Daniel? Nosotros, nosotros vamos a sumar, vamos a sumar, tenemos la intención, no estamos solos, vamos a sumar a nivel de distrito y seguiremos luchando hasta el último, porque esta es una huelga indefinida. Nosotros hemos comunicado a los ministerios de Menem, al PCM, como intermediario. También le estamos exigiendo a la empresa minera que parte la alta gerencia de su resolutiva que ponga a, para conversar con nosotros. En todo caso, la medida de fuerza continúa en caso, si no apertura a mesa de diálogo. Nosotros está, hemos empezado y no podemos dejarlo este a medias, no, sino más aún vamos a sumar, Podía ser el, el pronóstico a nivel de distrito para defender nuestros derechos porque no estamos solos, somos hermanados con las otras comunidades del distrito de Belille Es decir, puede que asuman también otras comunidades del distrito en apoyo de ustedes Sí, correctamente están los otros hermanos de las otras comunidades Como comunidad Tuntuma, como comunidad Cuyaguata, Tarja Victoria, de Hay otras comunidades que aportarían nuestro apoyo No estamos solos para defender nuestros derechos Que debemos hacernos respetar, eh, compañeros del Perú ¿Qué mensaje daría usted? ...nos están mirando estos momentos los funcionarios de la empresa Hatway, ...las autoridades que supuestamente defienden a las comunidades originarias... Eh, ...sí, para ellos un saludo de, respe de respeto, pero sin embargo ellos lo sabían... Qué, se, ...qué estaba pasando con esta comunidad y con el distrito, y lo saben... ...y que lo tienen que poner la parte resolutiva, la parte de nosotros estamos dispuestos para dialogar... ...pero que lo pongan cartas en el asunto de considerar la área de influencia directa a esta comunidad como ambiental y social, eh, hermanos del Perú. Muchas gracias, gracias. Vamos, el grito del pueblo. Aquí, allá, Poliana se respeta. Aquí, allá, Poliana se respeta. Aquí, allá, Poliana se respeta. Allá, a trotar a aquí, aquí, aquí, la tarde antes de mirar. Allá, allá la aquí, allá, la aquí, aquí, aquí, a aquí, la Allá, aquí, allá. Allá, allá. aquí, allá. Allá, allá. Allá aquí, allá. Allá a trotar precisamente a esta hora de la tarde antes de llegar ¿eh? Bien, eh, prenden eh, trote correspondiente antes de llegar a la puerta de ingreso de la empresa minera y nosotros coberturando toda esta manifestación desde la comunidad de Juliana que le colinda y limita con la empresa Hathway es la lucha del pueblo amigos del Perú Profundo amigos de Chupivicas amigos del Cusco así lucha el pueblo escuchen y miren o sea las autoridades la empresa tiene que Esperar este grito, esta carrera, esta lucha del pueblo para poder entender. Lamentamos amigos de elevarles esta clase de manifestación que tienen que realizar para que la comunidad originaria de Colana, distrito de Belilla y de la provincia de Chumbivicas tiene que hacer su manifestación para buscar la lucha para ser incluido como zona de influencia directa, porque ellos son directamente, precisamente, oiga, oiga contaminados su ambiental y su territorialmente. Es triste de veras, triste. Bien, terminamos la transmisión de esta forma que entre la carrera, ha agarrado la bandera nacional, que ellos también son parte del Perú Profundo, pero lamentablemente las autoridades y la empresa minera se burla por el hecho de que son los pueblos originarios, como si no tendrían derechos de que ellos, de vivir tranquilamente. Ojalá al ver este video, al ver esta carrera, al ver este grito, escuchen y se sientan o se sienten a dialogar y por supuesto escuchar los derechos y el clamor del pueblo. Nosotros terminamos la transmisión, amigos.